El Centro de Salud de Fátima y, y Paloma, ambas amig muy amigas de esta asamblea y ambas eh, trabajadoras del Servicio Madrileño de, de Salud. La idea es que ellas expliquen un poco por encima la situación actual de la sanidad pública en, en el distrito y en el conjunto de la región y, por supuesto, después, una vez que se haya hecho esa introducción, pues eh, el micro aquí es de todos y todas, que eh, las preguntas, propuestas, intervenciones que deseemos hacerles con completa confianza se las planteemos, que siempre es un, un placer enorme escucharlas y, y aprender de ellas. Entonces, sin más, yo me callo, no sé cuál queréis que intervenga primero o cuál queréis que intervenga después, Perfecto, perfecto, como queréis Como muchísimas gracias a todos y a todas Hola, buenas tardes a todas y todos Un placer, como siempre, eh, que contéis con nosotras Para eh, trabajar y para hablar Y para seguir haciendo piña y haciendo movimiento social en nuestro distrito de Canabanchel. Yo oigo esto muy mal, no sé si vosotros me veis bien. Ah, vale, vale. Me, me paso para acá. A ver, yo lo hablábamos Paloma y yo y decíamos que lo primero que queríamos era pediros perdón a todas y a todos, porque sabemos que la atención que estamos dando no es la que tenemos que dar. Sabemos que llevamos un año y medio muy duro y sabemos que eh, hay muchas colas en las puertas de los centros, que muchas veces queréis llamar al centro de salud y no conseguís comunicación porque las líneas están saturadas, que a veces las listas de llamadas son interminables y no nos da tiempo a llamar en el día y hay que llamar al día siguiente y no, no, no es esa la atención eh, que los profesionales queremos dar y no es esa desde luego la atención que merecéis. Pero también, como sabéis, no es un secreto para nadie, eh, en atención primaria eh, es decir, no so estamos cansados, estamos saturados, estamos agotadas. O sea, la situación está siendo tan absolutamente difícil que pasado el primer momento en el que el propio cansancio y la propia eh, intensidad del trabajo en la pandemia parece que nos daba cada día más fuerza para continuar en aquella primera oleada y en la segunda oleada, ahora arrastramos todos, yo creo que lo arrastramos toda la población en general, pero entonces también un cansancio que no se nos quita de encima, o sea, una cosa que la llevas como si fuera una capa que no te, la puedes, no, no te puedes deshacer de ella. Entonces por eso que sabemos que, que no lo estamos haciendo todo lo bien que merecéis, eh, queremos eh, eh, pedir, hacer este acto un poco de, como te digo, de pedir perdón y de disculparnos y de pedir disculpas de, de, de parte de todos los compañeros. La, eh, de todas maneras hay datos para la esperanza. Hay datos también para la desesperanza, pero algunos para la esperanza hay. Eh, estamos viviendo una época ya de bajada de incidencia, como cada día nos van dando eh, los medios de comunicación. Lo vamos viendo, vamos poniendo a hacer cada vez la vida un poco más normal. Eh, la campaña de vacunación sigue eh, eh, yendo a buen ritmo, lo cual eh, ayuda a este inversión de la incidencia. Y después, como vamos a ir contando, eh, las puertas de los centros de salud van a empezar a abrirse más. O sea, las, la, las agendas van a empezar a tener muchos más huecos ya de los huevos que salen directamente a que el público los pueda coger, tanto al teléfono de los centros de salud como en los eh, sistemas alternativos de cita, en la página web, al teléfono, al telecita, se van a poder hacer. Y entonces vais a poder, vais a notar en este, en este mes de junio que ya la atención no va a ser eh, prácticamente o casi toda en muchos sitios telefónicas, sino que ya va a haber mucha más atención eh, presencial lo cual es como os digo una buena noticia eh, para todos pero esto siempre claro, trae una, la otra cara de la moneda eh, esto no es esto que vamos a hablar ahora no es una cosa nueva es una cosa que lleva arrastrando la comunidad de Madrid desde hace 20 años claro, abrimos la atención presencial eh, las personas si a si empezáis a acudir eh, de manera más natural como hacíamos siempre en los centros de salud, pero nuestra, nuestra plantilla está más envejecida hay muchos compañeros y compañeras que tienen problemas de salud por lo cual no pueden hacer atención que pueda estar en relación con los problemas de COVID y un año más la consejería hace gala de una nula voluntad de contratación de profesionales un año más salen es decir, 200, voy a coger la cifra porque es impresionante o sea, salen de nuevo 223 médicas y médicos de familia que han terminado su formación de médicos de familia este año y una vez más no se les ofertan contratos dignos para que estas personas puedan quedarse en Madrid y quieran quedarse en Madrid. De esos 223... Es decir, que se les han ofertado solo 89 plazas, cuando hay muchísimas más plazas vacantes en todos los centros de salud de Madrid y solo 17 han dicho que se van a quedar y de ellos 6 solo durante unos meses. La Comunidad de Madrid eh, sigue en su empeño de deteriorar la atención primaria, de deteriorar la sanidad pública para justificar cada vez más la derivación de dinero a sus amigos, a sus, eh, a sus eh, eh, camaradas de la privada. Entonces, en este año, como os digo, se abrirá en verano, se abrirán las agendas para que estemos, pero nosotros una vez más seremos menos, seremos menos y no habrá esa vía nueva que renueve además a la gran cantidad de profesionales que en los próximos años nos vamos a jubilar. La comunidad se llena la boca de decir que va a contratar a no sé cuántos médicos, no sé cuántas enfermeras, pero esa contratación de la que habla no va a cubrir ni siquiera la mitad de las personas que nos vamos a jubilar en los próximos cinco años. Digo que nos vamos porque algunas de aquí ya casi nos toca. Entonces, es una, como os decía, es por un lado una noticia buena, por otro lado, la noticia de que estaremos con saturación eh, durante todo este tiempo. Estas políticas de la comunidad de Madrid ya llevan mucho tiempo siguen continuando y van a continuar con más cosas que Paloma va a contaros ahora Bueno, más que eh, antes que nada, dar las gracias a la Asamblea de Carabanchel por haber seguido eh, aquí impenitentes penitentes durante 10 años eh, no sabéis el... El placer que da saber que hay gente que entiende que, que no, se puede dejar, no se puede dejar la lucha y estáis aquí dándolo todo para eh, que el, el, el barrio, el distrito, eh, se mantenga en, en, la en la actividad de, de, de denuncia y de, y de, ¿por qué no, educación también a la ciudadanía? O sea, eso, eh, gracias y gracias por invitarnos y daremos, eh, damos lo que podemos, ¿eh? no, no penséis que hay mucho más. Bueno, yo soy trabajadora de, del centro de salud de, de General Ricardos. Muchas de vosotras me conocéis porque estoy de ahí en, en el mostrador para atenderos en lo que, en lo que podemos, ¿no? Que, eh, en los últimos meses ha sido eh, fatal. Bueno, eh, eh, bueno, ahora ya entendiendo que esto, esta situación, no, sino, no es una situación que, que vaya a mejorar mucho por, por parte de la Comunidad de Madrid eh, os voy a dar unos cuantos, unas cuantas pinceladas de en qué situación estamos y para que podamos entender a qué vamos a qué nos dirigimos ¿no? o sea, la, la, el tema es que el gasto eh, consolidado de la Comunidad de Madrid con datos de la, de, de, de, de la estadística sanitaria del, del Sistema Nacional de Salud, no son datos que nosotros nos, nos inventemos, pues es un gasto un, nimio para lo que necesita esta, esta comunidad. ¿no? Eh, de hecho, ocupa el puesto número 16 de todas las, de las 17 comunidades autónomas de Madrid, o sea, de España, ¿no? Entonces, solamente 1.340 euros por habitante, teniendo el que más gasta, 1.870, que es el País Vasco. Ya situándonos ahí, vemos qué resultado puede haber, ¿no? Luego, eh, también, eh, de, daros otro, otra pincelada... Eh, del gasto hospitalario y en atención primaria que tiene la Comunidad de Madrid. Evidentemente, en, el, en Madrid hay muchos más hospitales que en, que en otras comunidades y, y el gasto es muy importante. Es un, un, el, el que, la comunidad que más gasta en, en especializada, casi un 70%. Pero en primaria es la, la última. La última, gasta solamente un 11,2%. Con lo cual, eh, de, estos, de estas cantidades, de, esto, de esta inversión, eh, que no es gasto sino inversión, es el resultado de cómo estamos hoy, ¿no? De, que, de cómo eh, ha derivado la, la atención primaria en esta situación paupérrima que no llega a nada. Eh. Lo que os ha comentado Maribel de, los, de la contratación de sanitarios, que sería eh, una parte eh, fundamental para elevar el nivel en, en, la, atención, en la atención, pues eh, está claro que, que ya os dice cómo vamos a estar en cuanto a atención en, en los próximos años. Evidentemente no solamente es la Comunidad de Madrid la que tiene aquí la culpa de la no inversión. También son planes estratégicos que tiene que hacer el Estado y no los hace. No se están haciendo planes para eh, que los estudiantes que, eh, de medicina eh, sean mayores. No se está programando con vistas, por lo menos a 15 años, ¿no? de, de cuánta, cuántos enfermeros, cuántos médicos, cuántos pediatras hacen falta eh, teniendo en cuenta los habitantes y la situación eh, demográfica de, de la comunidad, eso hay que eh, reclamárselo también al Estado, no solamente a la comunidad. Pero evidentemente las condiciones de trabajo de los, de los profesionales sanitarios y no sanitarios de la Comunidad de Madrid es una situación eh, tan deprimente que hace que, que, la, que los, la gente joven que tiene oportunidad de, de irse a trabajar a otros lados abandone Madrid. O sea, lo va a abandonar porque ni, ni hay condiciones de trabajo buenas, ni se les paga, ni se les considera. Pues, las comunidades autónomas que han hecho bien su trabajo y han hecho planes estratégicos para poder tener profesionales que sus uni universidades no dan, eh, eh, atraigan... A, a los profesionales que salen de Madrid, evidentemente no lo han hecho nada mal, lo están haciendo muy bien, están invirtiendo en personal, están invirtiendo en salarios y mm, nuestros estudiantes y nuestros médicos y enfermeras se van a otras comunidades y mientras eso no se arregle, igualmente con pediatría que es alarmante, o sea, eh, han salido únicamente 60 eh, MIR de, de, de pediatría y de esos 60 solamente han eh, consolidado plaza 6 o sea, imaginaros lo que es en la Comunidad de Madrid con la falta de pediatras que hay que solamente seis hayan querido quedarse en Madrid o, eh, o en primaria puede ser que vayan a hospitales ¿no? pero eso mm, no se va a reponer en, en años no es, no es algo que se pueda inventar ni nada, como no se importen, no hay forma de reponer la, la falta de pediatras que hacen o sea, que hay en la Comunidad de Madrid. Bueno, situándoos ya ahí, eh, veis la deriva que va a tener eh, la Comunidad de Madrid en cuanto al plan estratégico que dice evidentemente. Eh, como no hay profesionales, se tendrá que inventar otras cosas. Tendrá que eh, ponerse a pensar cómo suple todas esas carencias. Ya sabemos cómo, cómo hemos estado todos estos años luchando contra las privatizaciones. Estábamos pensando que solamente le iba a tocar a, a especializada. A, a la cuestión de hospitales, que es donde va la mayor parte de la pasta. Pero, claro, es que primaria se está quedando igual. Por lo tanto, algo van a inventar. Entonces, ¿qué es lo que hay? pues Un plan de contingencia, que es el que estamos discutiendo todos estos días en, en las asociaciones de vecinos, en los centros de salud, etcétera, que habla de recortar y cerrar eh, los centros de salud. Luego, si queréis, hablamos de ello. Es, mmm, o sea, dar un poquito la entrada a esas cosas que, que, que van a, se van a ir produciendo eh, porque a la Comunidad de Madrid no se le va a ocurrir mejor cosa que reducir más el personal. Luego el proyecto de reorganización asistencial de los centros de salud que tiene también mucha amiga, no sé si a vosotros os ha llegado... Eh, noticia de, de este plan de reorganización que está preparando la Comunidad de Madrid y que seguramente eh, no va a dar más asistencia, sino todo lo contrario. Luego, eh, una centralita sanitaria que vais a encontraros cuando llaméis a los centros de salud, bueno, pues se está implementando una centralita sanitaria similar al call center que ahora os marea con, con las llamadas, etcétera pero que al parecer va a ser atendida por sanitarios. De, de momento pues eh, evitará la entrada de, de, de, de usuarios en agendas de médicos seguramente o de enfermería pero no sabemos en qué va a derivar tampoco. Acordaros de que el call center, este famoso que, que nos eh, atiende cuando llamamos a los centros y el que nos da las citas para especializada, eh, que lleva eh, años funcionando, que debería ya no funcionar porque la Asamblea de Madrid eh, lo ha derogado y lleva dos contratos ya de prolongación, pues eh, se ha encargado muy bien de hacer el trabajo que le pedían que era eh, cuando hay demora en un especialista porque no se abren agendas no sabemos por qué, etc. Se deriva, se deriva a la privada se deriva al, al, a la milagrosa al no sé qué, los gatos tanto pruebas como especialistas ¿no? o operaciones operaciones mayores o menores da igual, se deriva se deriva y se deriva eh, a, a, para engordar el, la cuenta de los privados pues puede ser perfectamente con esta centralita sanitaria que pase algo parecido no sabemos todo está en ver cómo lo desarrolla pero habrá que estar al tanto luego eh, pues claro hemos estado viendo que ese, ese tipo de proceso de procedimiento a lo que ha conducido es que, a que el el gasto sanitario global de la Comunidad de Madrid eh, haya sido manejado y está siendo manejado en un 49,4% por la empresa privada. Estos son datos que da la propia consejería, sale del portal de transparencia. No lo estamos inventando. Esos datos los da la propia consejería. Por lo tanto, si hay un 49,5% del presupuesto global que no es muy alto ya y que, va, que lo maneja la empresa privada, seguirá siendo. Bueno, esos son, en, en principio, mmm, daros pauta para que podamos empezar a hablar ya ahora en plena asamblea que es lo que debe ser la asamblea de Carabancheles. sobre esto que ya os apuntaba Paloma, del proyecto de reorganización y del de plan de contingencia de cara al verano. El proyecto de reorganización de la asistencia sanitaria en los centros de salud surge antes de la pandemia. La idea es, como no queremos contactar a más gente, pero no queremos que la gente reclame, ni que la gente tenga sensación de que se la trata mal, lo que vamos a hacer es... Hacer un trile, ¿sabéis el juego del trile? No? O sea, que la bolita se va cambiando y tal, pero al final no se cambia nada, ni va a ninguna parte, es ¿eh? lo mismo. Pues este plan es un trile, o sea, que todo lo que se hace, se coge toda la asistencia de vosotros, lo que se hace es que se cambia de profesionales. Ah, que esto los médicos están ahora muy saturados y no pueden hacerlo ellos, pues que lo van a las enfermeras. Entonces, ¿ah, que ahora las enfermeras están también más saturadas? Pues vamos a ver si lo hacen las matronas. Ah, pues esto entonces, pues vamos a ver si lo hacen las fisios y si no, pues las trabajadoras sociales, a ver a quién le damos esto. De forma que entonces se trata de, una vez más, eh, distribuir las cosas, marear la perdiz, que diríamos en buen castellano, marear la perdiz, no aumentando la financiación. No aumentando los recursos, pero creando la sensación de que algo estamos haciendo porque estamos haciendo un cambio en quien realiza los procedimientos. El plan que se nos ha mandado a los centros para que lo vayamos estudiando es absolutamente infumable. O sea, tiene un tufo neoliberal brutal, todo el rato habla de políticas de empresa y todo el rato habla de al menor coste posible, todo el tiempo al menor coste posible, no al coste adecuado no a un coste que sea sostenible, no, no, al menor coste posible. Y todo el tiempo habla de que, bueno, que se cuidará la satisfacción del usuario, pero en ningún caso habla de cómo va a intervenir el usuario. O sea, no penséis que nadie va a venir a ninguna asociación, ni a ninguna plataforma, ni a ninguna asamblea a preguntar a la población que es la interesada, en el, que es la destinataria del servicio, cómo le gustaría a usted que le trataran. Eso no va a ser así. Entonces, en eso están, estamos ahora, nos marean ahora a los profesionales eh, eh, dentro de los centros de salud. Y el otro plan del que hablaba, del que Paloma ya también nos hablaba, es el famoso plan de contingencia. El plan de contingencia de cara al verano, de cara a las ausencias que puede haber en verano, se empezó, se, se puso ya en marcha el año pasado. El verano pasado este, este plan surgió y contemplaba la posibilidad de cerrar eh, las agendas médicas, sobre todo las agendas médicas, en horarios fundamentalmente de tarde, frente a la carencia eh, de, de médicas y médicos para suplir las ausencias por vacaciones en verano. El año pasado ya lo hemos vivido aquí, o sea, ya sabemos que Abrantes ha estado muchísimo tiempo sin médicos de tarde, teniendo que desplazarse las personas que necesitaban atención presencial al centro de salud de Caravancha en Alto. Eh, estos planes de contingencia se han repasado en todas las direcciones existenciales, pero no querían que saliera la luz pública. Pero alguien en la dirección de asistencial centro los ha filtrado y de esa manera nos ha llegado a conocimiento de todos y todas en la existencia de ese programa. Y ha sido fenomenal la filtración. Eh, porque eso nos ha puesto, o sea, si no estábamos ya bastante en marcha, nos ha puesto bastante más en marcha. Entonces la verdad es que es un orgullo y una satisfacción ver cómo asociaciones vecinales se han puesto en pie de guerra en, todo, en muchísimos centros de salud de la Comunidad de Madrid. No solamente en Abrantes, que ya es una bandera desde el verano pasado, sino que además ya sabéis que la gente se ha concentrado es decir en otros, en, en muchísimos más centros de salud de todo, de todo Madrid. Eh, la de la Gerencia Junta de Atención Primaria está enfadísima con los equipos directivos, quieren saber cómo sea, quién ha filtrado el plan, por supuesto no van a enterarse, y la, ha dicho, vamos a les ha, les ha puesto a todos los equipos directivos a caer de un burro, pero bueno, afortunadamente todavía hay gente en esas esferas intermedias que tiene conciencia y que nos manda y que nos da la, la información para que la población y los profesionales de a pie eh, sepamos qué son las cosas que están, están sucediendo. Y eso es un poco el panorama que hay, entonces nosotros no queríamos ya eh, cansaros más con más eh, noticias, sino ya dar paso entonces a que pues, manifestaréis sensaciones, sentimientos, problemas, preguntas y que todos podamos llevar eh, a cabo la estrategia que permita eh, la, la defensa eh, de la sanidad pública y la promoción de un modelo de sanidad pública mejor que el que ahora estamos teniendo. Gracias a todas y a todas. No, Muchísimas gracias a vosotras por eh, estas ponencias pero también Paloma por el papel que habéis desarrollado durante años eh, aportando al distrito y, y cuidando por el, por el bienestar de nuestras familias ahora se abriría un turno de palabras se abriría un punto donde quien lo deseara puede eh, tanto hacer preguntas a las ponentes que sin duda es lo más interesante como decir lo que desee, que es cierto que en gran medida en este distrito estamos y como Asamblea Popular de Carabanchel estamos muy metidos en la lucha de abrantes, pensamos que también hacen falta espacios donde la gente que estábamos tirando de la movilización y estáis cada jueves participando, nos juntemos, hablemos de por dónde queremos que vaya, que vamos, cómo vamos a afrontar el verano, teniendo en cuenta también lo que dicen las compañeras, ¿no? que hay un ataque, que hay una amenaza grande a la atención primaria y en ese contexto pues eh, vemos que llevamos un año luchando, que desgraciadamente las mejoras son muy poquito a poquito, cuando empezamos antes de la primera movilización no había ningún médico ni por la mañana ni por la tarde, lo que nos dicen ahora es que hay tres por la mañana y dos por la tarde, eso es muy buena noticia en el sentido de que ha mejorado la, la asistencia evidentemente todas las personas que estamos aquí nos damos cuenta que es absolutamente intolerable e insuficiente y tenemos que seguir luchando pero paralelamente a eso vemos que se acerca el verano, que nos cuesta sacar a la gente y tal pues también necesitamos espacios donde, donde ver eso la idea es en las propias manifestaciones al principio dedicar un tiempo a, a que colectivamente veamos los siguientes pasos a dar pero eh, es una cuestión que siempre nos gusta abrir y escuchar a los vecinos y las vecinas. Entonces hay una palabra pedida y los que queráis, las personas que así lo deseéis, por favor, pedid palabra para intervenir. Yo quería preguntaros, ¿También? yo voy los jueves a Brantes, así, eh, yo quería preguntaros, eh, sí, ya, ah, vale. eh, pues ya. Eh, ya lo hemos visto en Brantes, nos vamos a quedar sin médicos, no ver relevos, y van a cerrar el centro de la práctica. Lo dejarán abierto con un administrativo delante para evitarse la foto y el feo de una puerta cerrada. Pero los centros de salud sin médicos no es un centro de salud, una frutería sin frutas, no es una frutería, es un decorador. Eh, ha salido como muy fuerte el dato, 49 centros de salud cerrados que se quedarían en 8 en el distrito de